Bueno, voy a ponerme así para que se me vea un poquito la, la carita, que no se me ve habitualmente. <coughs> Nada, hoy os voy a presentar esta otra guitarra mía que tengo desde que yo tenía 17 años. 17 quizá no, 19, sí, 19, 18 19, no lo tengo muy claro. Es <coughs> una guitarra acústica Fender modelo New Porter, yo creo que tendría 19 años. Y esta guitarra pues... Eh, no es nada especial, no es una guitarra que suene muy bien, es una guitarra de maderas laminadas. Lo que tiene, lo que sí tiene un poquito de especial o un poquito mejor, es eh, la ergonomía. Es decir, que es una guitarra bastante fácil de tocar, porque el mástil, y de hecho fue por, básicamente por lo que la compré, el mástil es como el de una guitarra eléctrica, ¿vale? Es muy, muy finito, no sé si se puede ver aquí, ¿vale? Y si le ponemos un... Un calibre de cuerdas como tiene este ahora mismo, que este es demasiado fino, de hecho. Si le ponemos un calibre de cuerdas de 0,11, este tiene ahora mismo 0,10 y creo que no, no va bien. Trastea un poquito. Vale, antes la tenía con 0,11, pero no sé por qué tengo ahora mismo 0,10. 0,11, 0,12 quiero decir, calibre de cuerda acústica normal, eh, se toca muy bien. No es como una eléctrica, evidentemente, pero bastante bien. Bueno. aire acondicionado. Como suelo hacer, pues voy a contar un poco la, la historia. Eh, bueno, yo el año 88, sería 87-88, eh, estaba recibiendo clases de, de un guitarrista sevillano, que muchos de vosotros acordaréis, que se llamaba Carlos Cepeda. Eh, tiene un hijo que se llama Charlie Cepeda, que también es... Eh, no sé si sigue en activo, pero ya no lo veo, pero es un gran guitarrista. Bueno, pues su padre daba clase en una, en una academia que se llamaba Almoraima, en la calle León 13, que era donde yo vivía. Bueno, este guitarrista tenía una, una guild eh, muy similar a esta, una guild buena comprada en Estados Unidos, y esa guitarra sonaba de, de la muerte, vamos, magnífica, tiene una calidad de sonido y de todo. Y nada, yo estaba loco por, por la guild de Carlos Cepeda. Y bueno, eh, un día... Eh, estaba todavía Musical Ortiz, que es la, la tienda de referencia en Sevilla. Musical Ortiz estaba todavía en, por allí por, por Triana, entre Triana y Los Remedios. Y un día, no sé por qué estaba por allí, y tenían esta guitarra sin cuerda colgada de la pared. ¿vale? En una guitarra de segunda mano. O sea, estaba ahí, algún cliente la había entregado para llevarse otra cosa, y allí estaba. Y yo la vi, y me inmediatamente me llamó la atención por, por dos cosas. Primero... El color caoba este que tiene Que me recordaba mucho la Guild de, de Carlos Cepeda Y segundo, la para Fender ¿Vale? La para Fender a mí me, me dislocó y, la, y el color también y yo digo, yo quiero esta guitarra ya Vamos, que se me antojó locamente Y bueno, tanto se me antojó que, que yo no tenía ni un duro en aquel momento Era estudiante y, y, y lo pedí prestado el dinero Pedí prestado, es mucho decir Pedí, lo pedí porque luego pedir prestado para luego devolverlo, si no lo devuelve no es pedir prestado, es pedir regalado. Bueno, pues yo lo pedí prestado y evidentemente a la familia y no lo devolví. bien Y así adquirí esta guitarra. Esta guitarra, eh, en cuanto a su construcción, pues no está muy bien hecha y en el mismo día que la compré, cuando le pusieron cuerdas y tal, por aquí trasteaba. O sea, el resto de la guitarra no trasteaba y aquí estos dos, tres trastes trasteaba. Y entonces Antonio, que era el que estaba allí en Música Ortiz, cogió y me dijo bueno, pues eso le damos un poquito con, con la limite le dijo así literalmente con la y le damos con la limit y con eso se, se quita. Y bueno, ni se quitó ni nada, pero bueno, a mí no me importaba porque total, la acústica se toca por aquí arriba, Tocar toca aquí, aquí no hay, no hay dinero. Como dice, no me acuerdo qué guitarrista decía, que no hay, no hay dinero por debajo del tercer traste. <coughs> Vale, bueno, pues esta guitarra pues me lleva acompañando desde entonces, ha viajado en avión, estuvo conmigo en Alemania. Allí la quise cambiar, allí me dio por, por decir que ya no me gustaba más, perdón, y la quise, esto el, el gazpacho que me tomé esta mediodía. Y la quise cambiar por, por otras, por lo que sea. Menos mal que no la cambié, ¿vale? Porque siempre que hago alguna cosa de estas me, me arrepiento luego ya sea el año que viene, al año siguiente, o dos o tres años posteriores, siempre me revienta. Y bueno, aquí está, es una guitarra que evidentemente no la voy a vender ya después de tanto tiempo. Funciona bien, eh, el clavijero no es muy bueno tampoco, pero funciona. Eh, le instalé, o más bien le instalaron, lo instaló Pancho Díaz, le instaló Pancho Díaz, mi amigo que toca por los Shadows, maestro Pancho. Le instaló un, un... a ver si me sale, un piezo. Aquí está, aquí debajo, de un de uno, de uno un suizo, creo que es suizo, o por lo menos es americano pero vive en Suiza, puertorriqueño pero vive en Suiza, que se llama Carlos Juan, ¿vale? Que no ha funcionado nunca bien del todo, ¿vale? De hecho, no bueno, aquí está la conexión, de hecho lo tengo anulado. Pero en fin, como tampoco molesta, ni le quita ni le pone nada al sonido, pues, eh, vale... Aquí se han quedado, y lo que voy a hacer es una vez en la presentación y contar la historia de la bolo cebolleta, os voy a tocar un par de ejemplos así improvisados y lo que salga. Vale, me equivocaré y haré el gilipollas, pero me perdonáis y así escucháis cómo suena con Dios.